Nuevamente, residentes en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís exigen la atención de las autoridades locales y del gobierno para la reconstrucción de sus calles. Nosotros estamos reclamando para que vengan y nos arreglen la calle, nos manden el agua, que tenemos años que no nos mandan el agua. El polvo, mira, todos los días, todos los días, que uno tiene que estar sacando el, el polvo. Y sin haber agua, ¿con qué van a sacar? polvo. Por aquí nada más pasan cuando hay elecciones. Cuando sí. Ve, mi papá ve que verlo ahí sentado. No puede aguantar eh, mucho polvo porque él sufre de los pulmones. Se quejan de la falta de soluciones ante la problemática. Ah, lo usted sabe la cosa. Uh -huh. ¿El polvo, cómo lo fue? Este polvo usted sabe. Vea esto esa, esa calle, vea. Pero, usted sabe, uno se cae Vea, yo me caído dos veces ahí, por ahí, vea, para la iglesia. Cuando llueve, es imposible desplazarse en la zona. A esto se suma la falta de agua potable. La situación de esto, de esto aquí es que estamos huérfanos, no, no tenemos un vecino, una, no tenemos quien nos represente. Estamos huérfanos, tengamos un promedio de 7-8 meses sin agua, comprando agua, la misma agua que nosotros comprándola. Y. Para NTN, su noticiero regional. Joan y Paulino